muy buenas chicos qué tal cómo estamos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí en el, la segunda parte del vídeo de Minecraft anterior y si queréis si sois nuevos en la serie y queréis ver la, la primera parte para ver la serie bien y saber de lo que trata la historia pues os voy a dejar el enlace del primer capítulo mío y el de mi amigo Yoman en la descripción por si os lo queréis ver ordenadamente que os lo recomiendo para que no se pierdan en la historia y nada vamos a darle comienzo a este vídeo para, para atrás, no sé para dónde. no sé, yo te sigo a ti que tú conoces mejor... ¡Ey! ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Eso qué es, Flow? Ven, ven aquí, ven aquí ¿Qué? Eso, eso de, ¿Qué de arriba Dios? Es una casa ¿Qué? grande Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate ¿qué? ¿Es que esto tiene fleje de cosas? ¿Es casa? Da eso? ¿Eso? Esto es nuevo, porque que yo no sé. Espérate, espérate, vamos. ¡Ay, ay, ay! Una... Un zombie, espérate, espérate. ¿Dónde? Ahí abajo en la cueva. Espérate a ver. Ah, vale, hay una vaca ahí al fondo. Ahí, una... ¡Uh! ¡Oh! Mira todo esto, tú. Mira, tiene un... ¡Tú, que está todo lleno de vacas esto! ¿Pero qué está pasando aquí? Está todo Ay, ¿sí lo Los pobres te... animales, mira cogiendo... Que no pueden ni moverse, tío ¿Qué coño es esto? Estoy cogiendo huevos No entre Flo, que hay un montón de animales, aquí hay una tortuga Flo, que aquí hay un montón de animales Vamos a entrar ¿Dónde? Ah, ah, ah mira, mira, hay una ¿Qué hay una? ¿Eh? ¿Qué hay una persona dentro? ¿Hola? ¿Eh? Que acaba de cerrar, que acaba de cerrar la puerta Pasa hey, hey. Hola, hola, hola, hola. Eh, me llamo... Eh... Joe Man. Coraline, se llama. O, hola, ya me llamo... Yo qué sé, yo qué sé. Yo estoy hablando no, por sé. hablar, pero... Pues escríbele, dile... Mira. Mira, mira ¿qué hacéis? Escríbele de tu Flow, escríbele tú, que, ¿Te que se te da mejor. Eh... Ponle... Eh... ¿Quién eres? Es decir... No sé... ¿De es que no que sé qué decirte. Dice... Están en mi propiedad. Ponle que si conoce a Enderman. Que a lo mejor sale y nos da pistas. Pero mira, mira todos los animales que tiene, tú. A ver, no os conozco, hírate aquí. Conoce a Enderman, vale? Sí, no lo veo. Ojo, que tiene un, un palo o algo, ¿no? Tiene. Sí, sí, sí, un palo. Sí. ¡Sí! ¡Lul! Dile que si nos puede dar información sobre esta isla o algo. Que qué está pasando, ¿sabes? Vamos a ver chicos, a ver si eh, Coraline, ¿vale? No, nos cuenta algo sobre lo que está pasando aquí. Vale, nos puede dar información acerca de esta isla. He tenido que correr de él varias veces. ¿Se refiere a Enderman? No sí, sé, supongo, ¿no? Sí. A ver sí, si nos no. dice algo más. Pero ¿quién es esta? Que no sé. Eres. Ah, vale, ¿puede ser a lo mejor fueron la única superviviente de la isla? Ponle que hemos... A lo mejor nos escucha, no sé. No deberían estar aquí. Eh... eh... No sé, ponle que... Que hemos encontrado un cementerio con víctimas. Y no sé, algo de eso. A ver, Coraline. Que yo creo que no, ¿no? Debería... A ver. Esas víctimas, ¿Esas son, víctimas, mis víctimas amigos? son mis amigos. ¿Qué cuño? No, no era. Pero espérate, ¿nos estás escuchando, Flow? Es verdad. ¿Cómo es eso? Vale, eh, Coraline, eh, ¿nos puedes contar qué ha pasado? Son tus amigos, pero no entiendo. En Encontramos Encontramos una nota que ponía que si nosotros morimos, ¿vale? En el juego morimos en la vida real. Dice hay tener cuidado, se, salir de aquí ya. No entiendo nada, no entiendo nada. ¿Lo que hacemos? ¿Le hacemos caso o no pasa? No vale, ¿por qué tienes tantos animales? No sé, pero el lore sí me estaba dando. ¿eh? No sé, no, pero a lo de la vaca hay que soltar a todas las vacas, ¿es? Eso eso es inhumano. Son míos. Y te gustan los animales los de fuera, ¿para qué los quieres? ¿Qué anda ahí, flow. Pero aquí tiene un montón de pollo en el agua y los pollos no van en el agua. ¿Eh? Voy a liberarlos tío, porque esto es inhumano, tío. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Pero cómo vas a claro, claro, claro, son libres, son libres, ahora son libres. Son libres a morir No aquí, salga para afuera Coraline, ¿eh? porque como me vea... ¡No, no, no! Yo, ¿Qué pasó? Te está hostia, ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, que me pega tú! Que te pe... ¡Hostia, Chater. que me quiere pegar, que me quiere pero, pegar! Que... Pero, aquí, corre. Aquí, aquí, aquí. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! corre lia, ¡No liamos, loco! No, ¡Me he peleado! No. ¡Libera libera Willy! ¡Libera, Willy. libera Willy! ¡Hostia, que me mata tú! Corre, ¿que, me corre, mata. Corre. Me mata. ¡Que me mata! te me mata! ¡Me tiro corre. huevos! Hostia, ¡Mira al fondo! ¡Mira al fondo! ¿Qué es aquí? ¿Qué es el mismo? Coraline, ¿Qué, corre, ¿qué? mira al fondo. Míralo, míralo, míralo, míralo. Ese es el de antes. Coraline. Coraline, mira, mira eso. Ese sí, sí, es el tío de antes. Mira, mira, se está guiando. ¿Pero qué desapareció? No, no, está ahí a fondo. Ahora sí, desapareció. Pero no. te vamos a dar con Coraline. ¿Y la mujer dónde está? No sé, eh, se viró también. Eh. ¿Esto qué coño es? Eh... No sé, a ver. Vamos, vamos, vamos, vamos. Curra la invites al. al haciendo, a, ya, ¿no? al. Killer al, al, al Enderman. Lo viste. Es ese. Vale. El que nos estaba vigilando. Ese es el asesino. ¿Qué, esto ¿Qué está haciendo, Flow? Está ahí todo trastornado en la cabeza. mirando Pero que no le pegas a la puerta. ¿Qué ¿Que la puerta se puede abrir? Eh. ¿Te ayudo? ¿Pero por qué la rompe? ¿Qué es su ¿Qué pasa, loco? Sí, no, no. Te ayudamos. Quita, quita, a ver. A ver si te podemos ayudar. Coraline, Coraline, okay. ¿nos puedes dejar? Que a lo mejor te podemos ayudar, que tengo un arma que rompe más Coraline Hola, pues nada, no, no quiero hacer, Nadia, ¿Y si le Alain? pego una tortuga a lo mejor no nos hace caso, no, no quiero hacer No, eso. no, no, que ya le diste la sorpresa de quitarle todos los animales Coraline, dice, me estás enfadando Irra, no, no le pego una tortuga Vale, vale, pero... vale, vale, vale, vale, pero déjame hacer esto que yo sé, ¿vale? Mira, mira, mira, mira cómo destrozo, mira cómo destrozo. ¡Eh! ¡Que no me pegue! Oye, oye, oye, no se peleen. No me pegue. Vale, vale, estamos, estamos aquí, estamos aquí, estamos destrozando, vamos. No, porque te meto una tortuga. Pues el hueso, el hueso quita. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Afloja! ¿Te la pegas? ¡Afloja, hombre! Y la, la lanza a su... lo mejor la no lanza. mejor, mejor no pegas algo. a tu tortuga? No, le no, con lanza no, no rompo, ¿no? No, a ver... No puedes, la... no puedes hacer una pala o algo, no se sé, rompe todo, ¿eh? ¡Mira, le pegó el pato! ¡Es una maltratadora de animales! ¡Lo, ¡La vi, la vi! ¡Para pa pegarle! Se, que ¿Le pegó a la tortuga también? ¡Toma! ¡Que no le hagas eso, hombre, a los animales! ¿Qué coño ¡No le hagas eso, Coraline! Está mal, está, esta mujer está mal, ¿eh? Bueno, si sí, se rompe la puerta. ¿Qué hizo, qué hizo, qué hizo? No sé, pero... No se puede romper la puerta. No sé, estoy intentando la vez, pero es que no... Pues a ver... Uy, que es de noche Mira, ¿Es de la, rompí, noche, Flo? la rompí, la rompí, lo rompí ¿Sí? Mira, hay vacas aquí todavía Toma tu puerta ¡Que no me pegue! ¿Y qué hay aquí? Vamos, vamos, flow a ver Toma y aquí son buenas vistas ah míralo! ¡Míralo! ¡Caroline! ¡Entra, entra! ¡Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí! ¿Quién? ¿Lo ves? Está el de antes ese ¿Quién era Enderman? que está aquí el enderman aquí dentro bueno aquí dentro, aquí fuera fuera mira mira mira mira mira mira ¡Espérate! Espérate. A mira mira mira mira mira espérate, Espérate, a ver lo que mira Un poquito. mira que puede entrar? No creo que entre, ¿no? ¿no? ver. ver. Hola. ¡Ah! aquí, está aquí! ¡Vamos, vamos! vamos ¡Las te cerrada! ¿Dónde? ¿Dónde la he encerrada? No sé, ¿qué hace? No, no, no, no, no, espérate, no vamos a dejarlo, no. ¡Corre, ven, ven, ven! ¡Ven con nosotros! ¿Dónde está? ¡Que se subió no para arriba está en el techo! ¿Qué coño? ¿Qué está en el ¿Qué techo? coño, que, que, que, que, que no vino solo, vino por un arquero! ¡Que vino con un arquero! ¡No! ¡Murió! ¡No! ¡No! ¡Se cayó el arquero, se cayó! ¡Se cayó! Se cayó. ¡Vale, vale, vale! ¡Estoy un corazón! ¡Estoy un corazón, Flow! ¡Que me estoy peleando con él este hombre! que no que yo tengo un corazón, eh. que yo estoy Vámonos, nos vamos, nos vamos, nos vamos vamos, vamos salimos del servidor flow, no no, yo salgo, eh. yo salgo porque salte si aquí. morimos, nos um... a... morimos en la, eh... puedo, puedo, puedo, en la vida, en la, vida real que miren que miren que nos están rodeando vámonos, vámonos, vámonos, vámonos venga, venga, adiós